Bienvenidos a un nuevo programa, Te hagan lío, ¿cómo estás, Caro? Muy bien, contenta, el día está lluvioso, pero nos espera una linda tarde. Así es, porque hoy se realiza en el Colegio Seminario el Encuentro Nacional de las Familias. ¿Vamos a verlo? Vamos. Marcelo, contanos cómo se conocieron. Uh, es una historia bien larga. No, de, realmente nos conocimos desde que teníamos cuatro años en el colegio. Somos, somos del interior de Ciudad de Rodríguez. Y bueno, y después nos hicimos novio cuando teníamos 15. Puedo creer. Y hoy hace un montón de años acá. Hace 27 años que estamos casados, felizmente. ¿Y a vos te gustaba él? El... Me gustaba, pero no daba mucha bolilla. <risa> era medio tímido yo. Debe haber sido así, capaz que sí. Estamos con Ricardo y Lucy. ¿Ustedes hace cuántos años están casados? 25. Este año cumplimos 25 años de casados. ¿Bodas de qué es? De plata. De plata, <risa> plata ¿verdad? No, no me acuerdo. ¿Y cómo se conocieron? A ver, cuéntenos estas historias de amor. A ver, ¿quién dio el primer paso? Eh, mira éramos los dos integrantes de un grupo de jóvenes en, en una parroquia. Pastoral ¿sabes? Juvenil. En Pastoral Juvenil. Y bueno, y ta, nos hicimos amigos, y bueno, una cosa va, otra viene. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Existe, sí. ¿Existe? Pero a veces van por otros caminos. Obviamente, sí. ¿Cuál fue la primera cita? A ver, cuéntame ¿al cine? ¿Ir a comer? <risa> no, Nuestra primera cita no oficial fue un viaje a otra ciudad, a un evento que había. ¿La oficial cuál fue? La oficial fue, en realidad, una, una, había un encuentro de, de pastoral juvenil, fue la noche antes, este, de yo venirme fue que, <ríe> que nos este, arreglamos ahí, arreglamos como decíamos, en nuestra época decíamos arreglar, ahora, bueno, tienen otros términos, en realidad. <ríe> Bien, caro. Bien, ¿y tú me enseñas a hacer esto que haces así? Te enseño a hacer esto. Vamos a ver. Necesita práctica. Primero lo puedes hacer arriba de una superficie para que no se te caigan al suelo. El movimiento es este con los dedos. Apretás y vas soltando de a poquito. Entonces las cartas van saliendo, van saliendo, van saliendo. Todo junto sería así. Wow. Si te da un poco de calor puedes hacer así y abanicarte tanto. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Cortamos y dejamos para otra, ¿verdad? ¿Cómo queda un mago después de comer? Explica cómo. Mago gordito. ¿Con un truco de magia, Luchi? Sí. ¿Ya está con truco de magia? ¿Pañerito de qué color? Rojo. Rojo. Vamos a agarrar el pañalito, lo metemos en la mano Mira bien, la que lo Nos metiendo para adentro de la mano. Así con el dedo, con el dedo, con el dedo. Ahí está, metemos en la mano, metemos en la mano. A vos también. Soplamos. Sin escupir, caro, solo soplar. Soplamos el pañerito desaparece. ¿Podemos hacer que vuelva, Luchi? Mira, hacemos así. mágico! Ustedes me dijeron recién algo muy divertido. ¿Ustedes son muy qué? Con pinches. ¿Qué edad tienen? Nueve. Nueve. Nueve. Y cuéntenme de la familia. ¿Qué es lo que más les gusta hacer en familia? Nosotros tenemos una, una cosa familiar que nos juntamos eh, del lado de mis padres y en la pandemia igual no bueno, nos paró y la hicimos virtual y justo estábamos en Trinidad en la casa de ellos. Y como que lo hicimos todos juntos y salimos en segunda puesto. Qué bueno, ¿y qué es lo que hacen en ese encuentro? Juegos. Juegos y actividades que el resto tiene que cumplir. Y hay jurados y el que.. y, y hay jugadores. Qué pasadores. divertido. Bueno, me encanta. Bueno, a valorar mucho la familia entonces. Sí. ¿Te gusta la hamburguesa? ¿Y dulce qué te gusta? Pan. Y pan. ¿Pan dulce? ¿Qué es eso? Cuéntenos un poquito, ¿en qué organización están? Madrinas por la Vida Sauce, que es una organización que lo que hace es apoyar a madres que estén embarazadas con alguna situación de vulnerabilidad que les haga pensar en el aborto como opción. Y bueno, nosotros queremos ser como una ayuda concreta, que, que la madre tenga esa otra opción de ayuda, tanto en la contención como en materiales, pañales, comida este, y también talleres de formación para que ellas puedan tener destrezas, de este, independizarse. De a poco, bueno, también las vamos acercando a la fe, hay algunas que creen, otras que no, pero bueno, siempre estamos hablando un poco de, de Jesús, de María, de Dios. O sea, ¿Cómo se hace para ayudar? Para que, o sea, ¿cómo consiguen ustedes el tema pañales y todo eso? Hay todo, todo tipo de, de cosas que se, se puede ayudar. La gente puede ayudar o con dinero o donando directamente las cosas. Y dice, mira, tengo esto usado de un pariente, de un primo, no sé qué. Y bueno, bienvenida o cualquier ayuda. Siempre hay gente que está, está, donando, está donando cosas. Y bueno, hasta ahora siempre también está la, la divina providencia. ¿Cuál no. es esta? La que, la que no falla. Sí, sí, bueno, eso también a veces nos no hace largar una lágrima. y Cuando aparecen esas cosas que sí están no, es impresionantes. Sí, está con nosotros. Sí. Gracias, mi amor. Chau, mate Así se vivió este Encuentro Nacional de las Familias. Qué bueno ver a tantas familias católicas uruguayas reunidas en el colegio seminario. Sí, la verdad también es muy importante que vimos muchos niños reunidos con su familia, familias sólidas, y es muy importante hoy en día eso. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos el próximo. ¡Hagan lío!